Yo había quedado con los trabajadores y compañeros míos de Forte Hispania, que era la empresa que trabajaba yo de ajustador, y bueno, pues quedamos a las 5 menos cuarto, tomamos un café y entramos a la asamblea nire ama bakarrik zeukan ogei urte eta lan egiten zuen areitio lantegian, emakume askok bezala eta nireita fiasan lan egiten zuen. Zer bi jabeete inguru greban eta bazekiten egun hartan gauzak larriagoak izango zirela. Vine corriendo a las 5, justo, era cuando, iba, cuando ya había empezado, pero ya cuando llegué yo, la policía rodeaba, rodeaba la iglesia. Nací justo durante esas luchas obreras de, de, de 1976, entonces bueno, eh, lo tengo muy presente. Estaba convocada en esta iglesia una asamblea general valorativa ¿no? de la jornada de, de huelga. La policía tenía conocimiento de ello. Cuando vio que estaba llena la iglesia y mucha gente que no pudo entrar, eh, fue cuando la rodeó, eh, la sitió y entró en la iglesia para decir que era una reunión ilegal y que había que desalojarla. Policía, bapatean, tiroka azizen, barruan eta hori bat. Pues me lloraban los ojos, como era rubio, pues eh, me ahogaba, me tragaba mucho humo, los ojos lloraban y claro, cogí una ventana que estaba ya rota, salí, al salir me cogieron cinco policías ...y me dieron una paliza bastante fuerte... Y ...empezamos a correr porque claro, disparaban para todas partes... ...y justo muy cerca de mí a, a 40 metros mataron a ocio". Pedro Mari, que fue el primero en fallecer... ...que falleció justo aquí en donde estaba... Eh... ...levantado este monolito, era de mi barrio... ...entonces, eh, cuando llegó las noticias... ...pues bueno, fue una conmoción generalizada... pues ...porque era una persona muy querida, una familia muy querida". "...cundió entonces el pánico, la gente se asfixiaba... Eh, ...adentro no podías había un ambiente irrespirable". "...aparte del terror, de algún modo también fue... ...impotencia y rabia ¿no? Mi abuela siempre recuerda cómo no dejaban... ...de abrir el portal para que la gente pudiese resguardarse... ...incluso momentos en los que la policía... ...apuntaba hacia las ventanas y les mandaba a cerrar las ventanas. Bueno, al día siguiente era como después de una guerra ¿no? Todo, todo era como, yo lo recuerdo como en silencio... En, en, ...en blanco y negro o gris, en todo caso gris... ...pero no había colores, no había nada... Yo mismo eh, sufrí una brutal paliza el día 4 eh, y vinieron a por nosotros. Eh, de los cuatro que íbamos, dos fuimos eh, directamente al hospital. Yo recibí una tremenda paliza a consecuencia de la cual perdí el ojo derecho. Todo Vitoria se movilizó y, y desfiló con los férteros con, con mucha rabia. Egun hori, sauribat eh, utzi zuen, nire gurasuetan, eta belaunaldi eh, gente de Agustán y sense el movimiento político a ascas un democrático alorcheco oña risco escaric languilleac eta visibalvinchacovechecoeta ascas democrático que junto a la esperanza de la libertad por la muerte de Franco también teníamos la conciencia de que el aparato franquista no se había deshecho porque la clase obrera en Vitoria estaba muy explotada, con salarios muy miserables, y, y la lucha del 3 de marzo fue un paso adelante en las mejoras tanto políticas, económicas y sociales. clase ¿no? <tose> a Lord Tisuel. ayudó Ayudó en gran medida a que la mujer se empoderara. ¿no? Durante esos dos meses fueron ellas las que se encargaban, aparte de, como siempre de las tareas de cuidados que, que históricamente se nos asignan como mujeres, ellas fueron las encargadas de ir con las bolsas por los mercados a recoger alimentos eran las encargadas de recoger también eh, dinero, las bolsas de resistencia. Yo suelo decir que soy un superviviente, que yo lo puedo contar, cinco compañeros no lo pudieron contar y otros dos más fueron asesinados precisamente en, en manifestaciones solidarias que se dieron en Tarragona y en Basauri. Que tengamos que ir fuera para que, nos, para que nos, de alguna manera te hagan caso pues es una auténtica vergüenza que en España no haya podido actuar la justicia. Nación Artículo Iglesia, que se atendió eh, es de la prescribirse, no la co eta amnistia es da aplicatu. Eh, considerarnos víctimas eh, sería reconocer que el, el Estado fue, cometió una acción terrorista, y eso no lo van a admitir. Las instituciones, incluso toda la ciudadanía, tenemos un deber moral con lo que pasó el 3 de marzo. La de, las tres que siempre decimos, la de justicia, verdad y reparación, pero incluso una cuarta, que es la de no repetición. La conquista se da desde la calle, y en la lucha y en la movilización. Y eso fue una demostración de que cuando la clase obrera se une y tienes un programa claro y concreto, la gente lo apoya y hay mejoras sustanciales eso es lo que falta, no esa chispa la que falta hoy día, porque motivos hay para luchar, muchos, eh, lo que falta es esa unión que se dio entonces, que se refleja hoy día también. El, el grado de unidad que se creó antirepresivo creo que nunca más volverá a ocurrir no solo luchaban por, por, su, por sus derechos laborales y por los de sus familias, luchaban por los derechos laborales de todos y todas nosotros. Entonces yo creo que como generación futura y, y generaciones futuras tenemos que transmitir esto y que no quede en el olvido.